Gracias a todos, antes que nada, para las aportaciones a este debate sobre la metodología de las MOOCs. Es indudable que este formato haya tenido, en pocos años, un éxito sin precedentes y se presente como un ejemplo práctico y eficaz de aplicación del e-learning al mundo real. Aunque la idea de utilizar la tecnología cada uno en su lugar sugiere un tipo de aislamiento debido a la falta de encuentros físicos, los modelos tradicionales de aulas como espacio de encuentro social no han hecho otra cosa que renovarse, transformándose en espacios sociales virtuales. El estudiante en el entorno de aprendizaje de las redes sociales moldea su actitud personal con el fin de enfrentarse a tareas como la gestión de las relaciones y resolución de conflictos. No nos olvidamos que la modalidad online puede desencadenar actitudes no exactamente colaborativas, a causa de la falta del filtro presencial. Si el modelo de aprendizaje distribuido se puede referir a distintas metodologías que no requieran la presencia física de los estudiantes, eso no prescinde de la componente social. No se daría el learning sin interacción, compartiendo contenidos a través de los medios que la tecnología proporciona foros, blogs, wikis, plataformas. Ha evolucionado el concepto de conocimiento, Debido al abanico de herramientas que permiten que todos tipos de información esté al alcance de todas las personas. Es evidente que tener todo al alcance no implica que se le quiera alcanzar. Open Source es una definición que viene del mundo de la informática y se refiere a que el código fuente de un programa sea público. Es un concepto que tiene muchas implicaciones, aún así, abrir los proyectos a las aportaciones de todos es un modelo que funciona, con la condición que se respete el trabajo de los demás. Los MOOCs han tenido desde el principio dos distintas teorías y prácticas, una con enfoque más hacia las conexiones entre la comunidad y otra con más enfoque en la transmisión de los contenidos con plataformas online que pudiera reproducir la relación tutor alumno con feedback y evaluaciones, pero escasa relación con otros participantes. ¿Es verdad que el sueño de un saber al alcance de todos se ha hecho realidad? Hay que considerar distintos factores que influyen a la hora de dar una respuesta a esta afirmación, como la brecha digital, distintas habilidades y posibilidad de acceso a Internet, o la del idioma ya que la mayoría de los cursos son en inglés o español. Al lado de los MOOCs, nuevos términos han surgido en los últimos años. Palabras como Personal Learning Environment, un entorno creado a medida juntando elementos como recursos y actividades, o e-portfolio, una sorta de CV multimedial y digital, son partes del vocabulario de muchos estudiantes. La posibilidad de tener acceso a saberes y lugares de prestigio reservados a pocos provoca un efecto casi de vértigo. MIT, Harvard Yale, Princeton, Stanford han sido de las primeras que han ofrecido cursos a través de plataformas como Coursera o EDX. Las cifras de los MOOCs también dan vértigo. Si el primer curso de Siemens y dons en Manitoba tenía unos 2000 fluidores, Fuentes como Class Central, uno de los más famosos buscadores de MOOCs, calcula que en 2015 los estudiantes apuntados al menos a un curso superaron los 35 millones. Una de las mayores ventajas de las MOOCs, al lado de la posibilidad de aprovechar cada uno de su tiempo de, de la forma mejor participando cuando y como se pueda, es la posibilidad de ir aumentando el conocimiento de forma exponencial a través de las contribuciones, motivada por la posibilidad de preservar la autoría. En la opinión de quien habla, los MOOCs pueden ser un óptimo recurso, utilizable por personas de varias edades y en distintos contextos, dada la multitud de objetos que ofrecen y las ventajas económicas serían a corto y largo plazo. Los cursos presenciales son útiles, pero a veces un coste demasiado alto para las pymes, por las cuales es imprescindible mantenerse al día para ser competitiva. El uso de MOOCs reduciría los costes de aquellas empresas que no tienen posibilidades económicas de contratar expertos para el diseño de cursos a medidas. Más allá de mejoras de condiciones laborales o enfocados a la búsqueda de un trabajo, ¿cuál podrían ser motivaciones de las personas a perseguir un enriquecimiento personal? Tal vez las condiciones no presenciales y sin presiones y miedo al fracaso sean factores decisivos para cursar las MOOCs. A través de la participación, que implicaría el desarrollo de la parte emocional y social unido a la posibilidad de devenir un contribuidor en un conjunto de trabajos intelectuales y no en común con otros, sería cuidando la consapevoleza de ser más que un mero fritor. Este trabajo describe brevemente la historia de las MOOCs posicionándolas en el contexto más amplio de la evolución de la tecnología educativa y del aprendizaje a distancia y abierto. El bombo acerca de las MOOCs que presagían una revolución en la educación superior ha dado el paso a otra revolución, el hecho de que las universidades se hayan implicado en un tipo de filosofía open, Desde Coursera, EDX, FutureLearn, etc., los planteamientos de cara al futuro apuntan, al lado de un continuo laboreo para mejorar metodologías y recursos, la oferta de diplomas o certificados a un precio asequible. ¿Está a nuestro alcance un futuro radioso, en el cual todos podamos tener medios para acceder al conocimiento y formarse en cualquier temática, sean estas imprescindibles para encontrar trabajo y me mejorar nuestra posición? ¿O simplemente un interés que nos enriquezca como persona? Hay factores previsibles y imprevisibles en el pensar a un futuro de las MOOCs y del de learning en su conjunto. El futuro de una sociedad del conocimiento, donde los contenidos finalmente sordinados y utilizables por los que los deseen o necesiten, puedan contribuir al crecimiento de un bienestar común.